Señores, eh, como había dicho al momento de la pausa, que teníamos una información de último minuto a la vez, nos gustaría desde de, de la mano de Arismendi, que nos informe qué pasó, qué está sucediendo y yo mismo me pregunto qué está pasando en esta sociedad. Con la próxima información desde Sí, el muchísimas de gracias Paúl. Efectivamente en esta ocasión Me encuentro en el Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y NACIF, en el Hospital San Vicente De Paula, raíz de Otro, señores, otro crimen atroz que ha eh, con, Conmovido a la Comunidad de Aguayo Vamos a conversar en esta ocasión con eh, Uno de los sobrinos con, de, de, de la Víctima, caballero, ¿cuál es su nombre? Dios me dé de lo de bienventura. Dios, ¿me de, puedes contarnos qué fue lo que pasó con su pareja? Él le abrió por confianza a él le abrió la puerta y él le tocó la puerta en eso de dos y media de la noche. Eh, ese señor agarró, entró, la amordazó, como era enovidente, él no veía. Eh, ¿La víctima era enovidente? Sí. Ajá. Una gente de 77 años de edad. Es algo muy terrible para nosotros, más yo que vivía conmigo. Eh, él, ¿Él quién? ¿Quién fue que hizo eso? Ah, le dicen Henry dijo, Beato, es su nombre ¿Es cierto que Henry padece de problemas mentales? Ah. Se hace porque le sacaron un papel de loco en su casa que un doctor de aquí que le da, le llaman no se pertenece aquí, sí que no recuerdo el nombre Para, para edificarlo ver, un poco luego de que él lo amordazó, ¿qué hizo? Agarró le rompió una pierna, con ella muy asado, y le dio candela a la cama de él, con él encima. Él no podía moverse porque él no, no tenía la manera, no tenía la forma de de ahí. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Eh, ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde? Anoche, en, ¿Eh? en, en, en el Entonces, distrito ¿tú? municipal de Don Antonio Guzmán Fernández Entonces, Aguayo. ¿Ustedes como familiares de la víctima, qué le exijan a la justicia? No, con, lo, la, con la justicia nosotros no, no queremos compromiso. Eso es algo que nos lo cobramos nosotros. Ah, ¿Cuál es el nombre de la víctima que la tenía? E Octavio Ventura Rodríguez, 77 años de edad. Ok, bien, ahí escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo en, en, esta, en la morgue del hospital San Vicente de Paul, donde los familiares del señor e Octavio ya han venido a recoger el cuerpo sin vida. Decir, señores, que las imágenes de cómo quedó el cadáver son impublicables. y Hasta el momento nosotros no hemos podido conseguir... Eh, una fotografía del fallecido, eh, también destacar que él mismo padecía de una, eh, si, una discapacidad física, era no vidente, y esto ha consternado a muchísimas personas de todo el entorno. Muchos familiares se han dado cita acá a este hospital San Vicente de Paul. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias, Arismendi. La verdad que lamentamos este hecho que la sociedad pueda registrar y ser testigo de sección con tanta maledicencia, señores. Una persona no vidente. Habría que profundizar. Y me, y me llamó poderosamente la atención cuando Arismendi le hizo la pregunta al Señor que ¿qué esperan de la justicia? Y yo, él le contestó sencillamente que no esperan nada de la justicia, que eso lo van a resolver ellos. Así no. Porque ese sería retornar a la venganza privada y eso precisamente es lo que buscamos que la sociedad se comprometa al comportamiento de la justicia es decir, que nosotros aceptemos que el ámbito de solución de esos conflictos es la justicia y que se condene conforme a los hechos al agresor al, al victimario vamos